Difícil es como no mirar esta Por eso uso lente Porque si sí, se, sí. se hago así y veo para allá, se nota que estoy viendo la pantalla sí, dale, a la otra vez. Exacto Hey guys Hey guys ¿Qué pasa padre? Hoy día es un día muy especial para mí Estoy muy contento, me están apuntando en un nerf Air? Oh, Casi te echa el chamo, qué feo Oh, estoy contento porque hoy día me aprobaron las vacaciones Ay, me, voy un, me voy un mes de este lugar donde me disparan Bueno, me voy un mes de este lugar hostil. Oh. Estoy muy contento Ah, la verdad es que para mis vacaciones falta caleta Salgo como en un mes y medio más Pero eso me da tiempo para planear y planificar Qué voy a hacer en ese tiempo Porque ahí podría ser lo que me dijo Jet Marte No sé, como de repente viajar por Chile Mostrar lugares O simplemente ir a Valparaíso En calidad de turista Lo bueno Lo bueno es que tengo como un mes y medio para arreglar eso Así que Estamos Choclo por lo pronto, la cara me invitó a comer y está haciendo tortillas. ¿Tortillas de qué estás haciendo, Caro? De papitas. De hecho, papitas, zanahorias y... Cebolla, ¿sí? Cebolla. ¿Y cómo se llama lo verde? Siempre sí, me confundo. Delante. Se de salva. ¿Cómo? ¿Ya se aquí, compadre? Volví. ¿Volviste? <risa> ¡Oh! Bueno, el bienvenida? Recuerdo. Esto me trae recuerdos. <risa> Mis vacaciones todavía no llegan. Po. Ahora lo, el foco es... ¿Cuál es el foco, compadre? El foco es el territorio. Todo lo que es la... Um, todo lo que es la aceleración, esta cosa que... Que a mí me da mucha risa porque no es la independencia de Chile. Po. ¿No? Pero es... Es un hito muy patriótico en el cual la gente se emborracha y se divide. Y eso a ti le encanta. Me encanta. Me divierte y, en <ríe> <ríe> y, y me excita. <ríe> Toda esta larga charla de hecho que me, me sed. ¿Cuál es tu comida favorita el 18? Eh, mira, la verdad, más que comida, lo que me gusta es el concepto del asado. <risa> más que comida, lo que me gusta es el comete, No, no, el concepto, el concepto, ah, el, concepto el concepto del fuego, claro, cocer carne fuego. Pero encuentro como algo muy okay. histórico. Tiene una cosa como primitiva. Exacto. Es rico. Eso rico. Es rico. La sed y el hambre es primitivo. Y tú sabes que el, el fuego da calor por y lo cualor cual, generalmente de sed, sed. Hay un círculo virtuoso, un ese. círculo virtuoso. Este año se extenderán desde mañana, 14 de septiembre hasta algunos afortunados hasta el 20 o 21 de septiembre. <risa> Callá de mambo, el exceso, compadre. El exceso. De hecho, otros años se hace poco, se hace poco, se hace corto. Mucha diversión para tan poco tiempo. Esa fue una conversación franca con Vicente y Casa. Dicistera, por cierto. El llanerito solitario, pues. ¿Qué pasa, chamito? ¿Qué pasa, chamito? Terrible, ¿emás? ¿eh? Siempre he creído que las fiestas patrias siempre perversan con la actividad de la pega Hoy ya tuvimos un terrible desayuno Con sándwiches de arrollado y tomate Así que... Se dan por inauguradas las festividades ¿Cómo estamos Vicente? ¿Cómo está el ánimo? ¿Estás ansioso? El ánimo está más arriba que nunca Me siento acosado ¡Ah, ya estoy de blanco! No tengo ¡Oh! <risa> ¡Va a aparecer mi <risa> <risa> ¡Oh!